Actualmente, el mercado utiliza macetas de plástico de polietileno descartable para la siembra y comercialización de plantines. Con este sistema, las raíces se deterioran al manipularlas. Esto genera residuos tóxicos que demoran miles de años en degradarse, provocando daños ambientales. Smart Zeta es un contenedor biodegradable y compostable para plantines, que está elaborado en base a capas internas de almidón y capas externas de polímeros hidrófobos. Por eso, puede utilizarse en el exterior y resiste la lluvia y el riego. Además, la libera fertilizantes de manera controlada. ¿Cómo utilizarla? Se entierra la Smart Z directamente con el plantín, en un proceso limpio que no deteriora las raíces. Con el riego, la Smart Z se irá degradando y liberará los nutrientes que tiene incorporados en el material para favorecer el crecimiento de la planta. Se puede controlar el ritmo y volumen de liberación modificando el espesor de cada capa del polímero, diseñándolo a la medida de los productores. ¿Cómo se fabrica? Primero, se fabrican los pellets de almidón termoplástico que contienen todos los activos. Luego, con estos pellets se alimenta la inyectora y se genera en un molde la Smart Z. ¿Qué materiales se requieren para su fabricación? Polímeros, plastificantes y nutrientes. ¿Dónde podría comercializarse? En diversos lugares. Viveros, mercados de venta de semillas y de productos agroindustriales. Smart Z, Una solución inteligente para un ambiente sustentable.